Que las cábalas funcionan, pero funciona más cuando, cuando hay un equipo de verdad. Sí, ¿no? claro. Como fue pero... Este equipo de la selección. ¿Qué y así tenés es esta, Qué fotaza, ¿Quién ¿no? pudiera tener una foto así. Qué fotaza. ¿Y esto? Ese es el momento que la sorprende a ella, que llega al lugar. Al, en el campo de polo estaba, ella ¿no? Se le, ella se le cuelga, lo abraza y todo el mundo del equipo de Tini. Dale, campeón. Y sí, Dale, campeón. mínimo. Y ya que está, se está preparando Roddy para su último recital del año, ¿no? Exactamente, pero, pero quería contar además que todo el equipo lo conoce a Rodrigo de Paul porque ha viajado con, él, con ella en varios conciertos, entonces ha estado en relación con el equipo permanentemente. De hecho, cuando vinieron a Mendoza, que hizo tres conciertos acá en Mendoza, Tini, se habían instalado en la provincia Rodrigo de Paul con Tini y todo el equipo de Tini. O sea que ya se conocen, hay una muy buena relación entre eh, De Paul y todo el equipo de Tini más allá del noviazgo, no con, con con la artista específicamente. Así que bueno, todo el equipo también lo recibió como se merecía De Paul, no con Dale campeón, con la alegría y la foto del momento que es esa mirada de los dos, sí, con una felicidad que no les cabe en el cuerpo. Ellos que se, sobre todo él, ¿no? sí, se cruzaron varios mensajes de amor. Durante el mundial, de hecho, ¿te acordás que veníamos de esta idea de que Tini cuando le preguntaron si estaba enamorada, ella medio como que bueno, oh, bueno, me parece un montón enamorada, qué sé yo. Pero en el medio del mundial se decían te amo, amor de mi vida. Ya era, estaban como, ya está. Sí, ya está. Sí. Esto, esto es un noviazgo consolidado y más que más, más, más que. más que hecho, ¿no? Ya, acá hay una relación muy fuerte, claramente. Eh, y que le da de comer mucho a los medios ¿Y qué te parece? claro Porque los medios inventan Hablaron eh, de todo Inventan de Que hecho, se separan, es que, de... que se llevan bien, que se llevan Pero mal Pero hasta llegaron a decir que después no esté distraído Para jugar el Mundial sí, Y claro. que el primer partido que juega mal claro. era culpa de ti Era culpa, culpa de, de tine. Tine. No. sí para Como sí. si el resto de los jugadores no tuviesen en una todo relación que Amorosa Porque están todos en cual, A que la AFA, no me acuerdo si era la AFA o la FIFA Que no lo iban a dejar participar Por el conflicto matrimonial que tenía Exactamente, perdón, también, también se dijo sí. que de Paul no le permitía a Camila viajar a Qatar. Tremendo. Se lo había prohibido, no, no quería ver a los hijos. Pero como dice Cosas un colega, cuando tenés que llenar tantas horas de aire, empezás a hablar tantas arasas. No, bueno, pero tiene que haber un poquitito, sí, un poquitito. Un poquito Sí, un poquitito, sobre todo cuando estás hablando de, de personas que después te pueden salir a desmentir este, o, o le estás básicamente perjudicando una parte de su vida, claro. a lo mejor.